Dando de Dios, permíteme reiterar ese llamado y esa oración para pedir la pronta recuperación del comunicador, el locutor, el pastor, el gran amigo, uno de los fundadores de este espacio, de lo que es esta planta televisora Jesús Nova, que saben ustedes que el pasado miércoles sufrió un infarto y se encuentra recuperándose ya favorablemente en la unidad de cuidados intensivos de, de lo que es el Centro de Medicina Avanzada Sedimán. La familia de Nova informó que a través de lo que es la recuperación de su familiar Jesús Nova, Dios ha permitido que vaya recuperándose de manera favorable tras haber sufrido un infarto. Nosotros desde aquí también reiteramos esa petición a Dios por una pronta recuperación del gran amigo, el maestro Jesús Nova. Bien vosotros. Elevamos votos de recuperación para Jesús Nova, un gran comunicador, un gran ser humano, una persona con una sensibilidad social extraordinaria. Gracias a Dios parece que ha rebasado eh, la situación de peligro y muy pronto ya creo que se recuperará a, su, a sus labores habituales.